...de San Mateo, patrón de Alcalá de Guadaira... ...han pasado por aquí unas carrocillas... ...las carrozas eh, tiras por bueyes... ...hay una romería y tal... ...yo pues no voy a ir a esa romería... ...podría ir, podría ir, bueno, si tuviera ganas... ...pero como no tengo ganas no voy a ir... Eh, ...me lo hubiera, me lo pasaría bien... ...de hecho iba de chico... ...y me lo pasaba de, de escándalo... <coughs> ...bueno, romería de San Mateo... ...hoy día 17 ...de... ...de, de septiembre... ...en realidad la fiesta es el 21... Pero eh, para, como, digamos, para posibilitar que el mayor número de gente vaya a la romería, pues lo, lo hacen hoy, hoy domingo. Y nada, voy a repetir un vídeo que ya hice hace tiempo, pero no sé por qué, o creo que lo he borrado de manera inadvertida. Y la verdad que es un vídeo fácil y chulo, y digo, lo voy a repetir hoy, hoy que no tengo otra cosa que hacer. ¿vale? Y se trata del jarabe este tapatío. El jarabe tapatío, la canción esta típica mexicana. Tiroli, tiroli, tiroli, todo. Tiroli, tiroli, <risa> Esto es. Bueno, pues vamos a hacer primero, nos vamos a concentrar en la mano izquierda. Para ver las partes fáciles, digamos. Eh, la mano izquierda realmente tampoco es muy difícil en este tema. Entonces, empezamos con la primera frase que sería Y lo que estamos haciendo es 7, 6, 7 7, 6, 7 7, 6, 7 Y 7, ¿vale? Si lo hacemos lentito podemos hacer Vamos a mirar ahora la mano derecha y darle con el pulgar. Pero si vamos un poco más rápido, hay que darle con el, con el índice, ¿vale? Para. Porque si os fijáis estamos haciendo pulgar índice, es decir, single string. Y aquí la que toca a continuación no es pulgar, sino índice. Entonces, si le doy con el pulgar, eh, digamos, ralentizo. ¿Vale? ahora vendría una escala de, de re melódica perdón que es cuarto perdón tercera al aire cuarto, cuarta en el séptimo segunda al aire eh, tercera en el sexto el sexto mi pecado favorito eh, segunda en el quinto primera en el cuarto quinta al aire y volvemos a darla en la segunda en el quinto Vamos a hacer una figura parecida a la que hacíamos en, en el traste 7-6, pero en los trastes 5 y 4. 5, 4, 5, 5, 4, 5 y ahora nos vamos a ir al sexto, quinto. Y rematamos en el traste séptimo de la cuarta. ¿Vale? Y ahora... Vamos a repiquetear sobre la cuerda eh, segunda en el, el traste 10 es la quinta no hace falta aquí le estamos repiqueteando con el índice y el pulgar pulgar índice mejor dicho la prima en el noveno volvemos a darle a la, la segunda en el traste 10 quinta al aire prima en el cuarto segunda en el quinto y primera baile Esto puede ser lo más difícil de toda la canción. ¿Vale? De la canción, de la frase, vamos a llamar la frase. ¿Vale? Entonces, repetimos lentito. Aunque no suena igual, ¿vale? Eh, no suena igual porque aquí le doy, con el filito debería darle más, más recto, ¿vale? Vale, bueno, pues aquí queda.